Estilócrata, bienvenido a este tu canal de Estilocracia, yo soy Ricardo Domínguez Y queremos hablar de esto que es un dicho popular en el que concentraremos el video Dice así, desayuna como un rey, almuerza como un príncipe y cena como un mendigo El desayuno, sabes, es la comida más importante que debemos realizar en el día porque se traduce en la energía que tendremos todo el resto de la jornada. Pero al decir verdad, muy pocas veces desayunamos lo indicado. Si quieres saber por qué, quédate a ver este video y aquí en Estilocracia te decimos los 5 peores desayunos que puedes tener. No olvides suscribirte y darle like. Primero, los cereales. Uno de los desayunos que suele ocupar con mayor frecuencia en nuestra mesa son los cereales en todas sus presentaciones. Sin embargo, es difícil encontrar uno que sea verdaderamente saludable sin contener grandes cantidades de azúcar, de harina y de aceite. Sí, de esos tres ingredientes se componen la mayoría de los cereales, los mismos ingredientes que usamos para hacer platillos horneados. Además, muy pocos cereales nos aportan grandes contenidos de fibra y proteína. Lo que mayormente contienen son azúcares y carbohidratos. Panqueques aunque son verdaderamente ricos y tienen un sabor delicioso, los maqueques no son la opción más saludable para un desayuno. La harina blanca de la que principalmente está hecho es mala para la salud porque no aporta ningún nutriente y tiene la capacidad de aumentar los niveles de azúcar en la sangre debido a la combinación entre azúcar, mantequilla, grasas vegetal y frutas o jarabes es una bomba de grasa y azúcar y no tiene nada de saludable. El tercero son tocino y salchichas, aunque sí, la carne es rica en proteína y en nutrientes, la carne procesada representa una opción poco saludable debido a las grasas saturadas y colesterol que posee, además estas presentaciones no son 100% carne. Muchos contienen trigo, soya, entre otros aditivos Un estudio demostró que aquellas personas que comían constantemente este tipo de carne procesada Aumentaron el riesgo de morir prematuramente en un 44% Además, es catalogado por la Organización Mundial de la Salud como un posible cancerígeno Ahora imagina cómo esto todos los días a primera hora Cuarto, huevos Sí, te será un poco controversial. Los huevos son sanos, claro, si los comiéramos hervidos o sin ninguna clase de complemento. De por sí, los huevos ya contienen gran cantidad de colesterol y grasas saturadas, pero la manera en que solemos comerlos es realmente dañina. Desde el aceite, ya estamos perjudicando el platillo. Y no se diga si le ponemos algún tipo de carne, alimento procesado, salsa o si lo acompañamos con pan y tortillas, esto aumenta considerablemente la probabilidad de contraer una enfermedad cardíaca. Sumo o batido de frutas Los batidos de fruta, al igual que los jugos, parecen una opción excelente para el desayuno. Sin embargo, si solo llegamos a usar frutas, estamos sobrecargando la cantidad de azúcar en ese pequeño vaso y elevando el azúcar en nuestra sangre. La manera de revertir su daño es combinando frutas con verduras, como son las espinacas, la col rizada, entre otras hierbas. Ahora ya lo sabes, estilócrata, Si quieres ser más saludable o mantenerte saludable durante más tiempo, tienes que dejar estos desayunos y optar por opciones más saludables y equilibradas. Tener un buen desayuno hará que cambie tu día y tu vida cada día. Si te gustó el video, dale like y compártelo.